Hola de nuevo, en este tercer vídeo vamos a aprender cómo realizar una reserva de un libro que se encuentra prestado a otro usuario. Vica solo nos permite hacer reservas de libros, no de otros materiales como publicaciones periódicas o audiovisuales. Lo primero que debemos hacer es buscar el documento que nos interesa. Como ya vimos en el primer vídeo, pinchamos en cualquiera de estos dos enlaces. En la siguiente pantalla seleccionamos la biblioteca. Por ejemplo, la Biblioteca Pública Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife. Escribimos el título del libro en el campo correspondiente. En este caso, la entrevista diagnóstica con niños y adolescentes. Buscamos y nos aparece la ficha bibliográfica del documento si pinchamos en ejemplares nos indica que el libro está prestado hasta el 5 de diciembre de 2012 el siguiente paso es acceder a mi biblioteca que ya explicamos en el segundo vídeo desde donde realizamos la reserva introducimos las claves y hacemos clic en conectar Aparece otra vez la ficha bibliográfica del documento y esta vez si pinchamos en Ejemplares se encuentra activada la opción de Reservar. Pinchamos. Hacemos clic en Solicitar la reserva y aceptamos. Nos aparecerá un mensaje de Reserva realizada. Aceptamos. Y si accedemos de nuevo a mi biblioteca, veremos que en el apartado de reserva se encuentra la que acabamos de realizar, cuyo número de orden es el 1, es decir, somos los primeros en la lista de reservas. Hay que precisar que un ejemplar admite hasta 5 reservas de distintos usuarios, por lo que si el libro que queremos tiene ya 5 reservas, el sistema no permitirá ninguna más. También es importante decir que un usuario puede solicitar un máximo de tres reservas de ejemplares diferentes. Ahora solo tenemos que esperar a que el bibliotecario se ponga en contacto con nosotros para comunicarnos que ya está disponible el libro y que contamos con tres días para ir a recogerlo. Si quisiéramos eliminar nuestra reserva, únicamente debemos hacer clic en eliminar y automáticamente desaparece.